¿Ustedes quieren comer? ¡Oh! ¡Tú eres muy peboso, peboso! ¡Todo lleno, tanto oldoso. Uh. ¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. Hace cuánto que no nos veíamos por este canal. Discúlpenos, tuvimos que tomarnos un pequeño descansito, particularmente yo Nos han pasado muchas cosas en este último mes que no les hemos subido vlogs Nos vamos a poner al día a lo largo de este video de lo que ha estado pasando en este último mes Pero oficialmente ya estamos de regreso aquí en YouTube Muy contentos de traerles un nuevo vlog El día de hoy como es el vlog número 50 vamos a hacer una fiesta Vamos a preparar taquitos mexicanos aquí en el blog, pero al estilo japonés. No sé qué tenga Hayato exactamente en mente. Ahorita de hecho se anda cortando el cabello, fue a la estética. Y ahorita que regrese vamos a ir al mandado a comprar los ingredientes para hacer taquitos. Chicos, pero voy a aprovechar antes de que llegue Hayato para platicarles un poquito de mi parte, de por qué no habíamos podido subir videos en este canal. La verdad es que yo desde hace muchos años sufro de depresión y normalmente la tengo muy controlada. Sin embargo, con todo lo que está pasando actualmente en el mundo, tuve un bajón fuerte en, en depresión de nuevo tuve que retomar mi terapia actualmente ya tengo dos meses tomando terapia y ha he hecho magia conmigo de verdad me ha ayudado muchísimo a sentirme mejor y entender todo lo que está pasando en el mundo que para nadie es fácil entonces principalmente por ese motivo me costaba mucho hacer cualquier cosa en el día a veces había días que solo podía hacer una sola cosa una sola actividad en todo el día Así que administrar dos canales de YouTube porque yo también tengo mi canal propio Pues no estaba haciendo nada fácil y sobre todo porque yo hago todo solita Yo edito, yo grabo, yo investigo, yo hago los guiones, etc. Entonces sí sentí en un punto que no podía con todo Y fue principalmente el motivo por el que decidimos tomarnos un descansito Y esa es mi parte de la historia, pero Hayato... También tiene varias cosas que le han pasado que les va a contar ahorita en el video. Hello, Hello. amor ah, ¿cómo estás? ¡Sí! ¿Cómo hago? ¿El cotote? ¡Muy chisón! But you look so handsome. Hola hola, hola. hola hola hola hola. Hola Lo extrañaban chicos. ¿Y ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hace mucho tiempo! ¡Sí! ¡Hace mucho ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! mucho bien! ¿Muy bien, vamos a ir un poco más tarde? Sí, de. a ir ¿Qué? ¿Qué hago? ¡No hay un computador para mí! Antes de ir al mandado, Hayato quiere abrir estas cajitas que nos llegaron de una marca de Suecia que se llama Gaston Luga y que son unas bolsas la verdad yo ya abrí la mía y ya le eché ojo. ¡Está bien bonita! Yes. Ah, ta, ta Ta tan tan tan. Wow, chicha llepo. Seguí muy Este es mi regalo de cumpleaños de mí para mí. ¡Gorgeous! Yes, Gorgeous. very cute. Mm, ¡Poquito gorda! ¿Poquito gorda? ¡Papá! Ajá. Yes, but I like it ¡Me Sí, oh, ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Carry your life! <matter> ¡Carry your life! ¡Ay! ¡Suscríbete! Tiene como <marcado> dos días que llegó y estaba esperándose porque quería que saliera en el vlog y anda como niño chiquito todo emocionado. ¡Wow! ¡Hayato! ¡No me llamo! ¡Wow! ¡Tú dios! ¡Era un cabanizo! ¡Sí! High quality, ¡Wow! Oh, ¡Wow! ¡Nice! No Yo ir Tiene una bolsa que compró en el mercado 아니야, 10 dólares 10 dólares Sí, creo que sí Y de hecho chicos tienen este tela antiderrapante Miren la mía también 뭔 이따? 오이. 와우. 엄청 크다. 많이 넣을 수 있어. 또 백팩잖아. 해남 여행 갈수 있어. 나치 여행 갈수 있을 때. C C C. 와 진짜 너무 커? 와우. 진짜 너무 커. It's like my size. <웃음> 맞아. 이 가방 다니야 이분에 2나 안에 넣을 수 있었네. <웃음> chicos si yo digo que esta bolsita es mi regalo de cumpleaños porque el 22 de mayo cumplo años miren ya está aquel con su bolsa espérate Hayato chacaban ya chico chico ¿qué Oh, muy flaquita muy flaquita como tú no, it looks good. Yes. Very nice. Okay. Ooh. Hi. Nice. It nice. looks good. Nice, nice, nice. <laughs> Chicos, ya vamos camino al supermercado y les quería decir de las bolsitas estas es una marca que se llama Gastón Luga y que de hecho ahorita tienen una promoción y nos dieron un código de descuento que es Tania y Hayato así que si alguno de ustedes quiere aprovechar y comprarse alguna bolsita bonita les vamos a dejar el link en la cajita de descripción y también creo que ahorita tienen una promoción que les regalan un llavero y una tote bag así que abajo en la cajita de descripción les dejamos el link para Vamos al mandado, pero a través de el parque. 그 아까 다니아가 얘기를 했는데, 저도 사실 조금 슬프고, 좀 shocking 가 있었고요. 음, 엄청 간단하게 말하면, 우리 회사가 조금 지금 어려운 상태라. 혹시나 우리 회사가 없어질 수도 있었어요. 사실 아직도 몰라요. 아직도 모르는데 3월 때 먼저 외국인 친구들을 이제 자른다고 사실 내가 많은 외국인 고아가들이랑 일을 하고 있는데 일본 사람보다? 먼저 그게 엄청 나한테는 쇼킹 이야기였어요 그냥 지금까지 그냥 같이 열심히 일했고 2년 동안 그리고 내가 한국에서 일했으니까 외국에서 일하는 게 얼마나 힘들고 어려운지 아니까 그래도 열심히 하는 거잖아요 그래서 그 친구들 때문이 아닌데 이런 상황 때문에 우리가 이제 같이 일할 수 없는 상황이 된 거잖아요 나한테는 뭔가 생각보다 엄청 큰 뉴스였어요 진짜로 나도 몰랐어 그 정도까지는 몰랐는데 너무 슬펐어요 그 다음에 3월 이제 후반에 또 다시 새로운 <웃음> 뉴스가 왔어요 이게 참 엄청 큰 뉴스였는데 그 외국인 친구뿐만 아니라 대부분 일본 친구들도 모두 이제 자른다고 그런 이야기가 나왔어요. 마지막에 남은 사람은 여덟 명밖에 없었어요. 근데 저는 다행히 그 멤버 선택을 받았고 아직도 그냥 살아 남고 있는데 생각보다 큰 이야기였고 그리고 내가 혹시나 일 없어질 수도 있다는 거잖아. Uh -huh 예, 그래서 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 혹시 그런 일이 있었어요. Hemos venido a este supermercado que se llama que es muy famoso. Es una cadena de supermercados aquí en Japón, pero que comida internacional. Por aquí tenemos la sección de comida mexicana y vean tienen este kit de tacos. Oh, miren y también tienen salsas y tienen unos polvitos para preparar taquitos también guacamole y miren también tienen tortillas de harina muy grandes como para hacer burritos y también tienen aquí los frijoles oigan y siempre tienen música muy guapachosa y latina en esta tienda me gusta mucho <laughs> Dice Hayato que le gusta cada que viene acá Eh, eh, eh, eh, solo, solo eh, eh. Ya regresamos a la casa, así que les muestro nuestras compritas Compró este repollito, encontramos carne molida con 30% de descuento, muy bien Un tomate, cerveza corona, esta cerveza que bueno, no es cerveza, esta bebida con 3% de alcohol que me encanta, es japonesa un poquito de pimiento y este es el kit el taco kit que venden aquí en Japón tiene 12 tortillas pero que son así duritas. 예, 그러면 타코스라고 하면 먼저 이런 모양, 이런 유자. 으흠. Uh -huh. 시 따뜻하고 약간 과자 같은 이런 유자 타코? Uh 으흠. -huh. Uh -huh. 먼저 그냥 생각을 해요. Uh -huh. 그래서 내가 멕시코 갈때 이게 뭐예요? 완전 부드럽고 uh -huh. Um, I uh -huh. this is not real tacos. Those are the real tacos. Wow! Look how these tortillas. Wow! smells like nachos. Papa? Nacho, what's that? This is powder and this is salsa. This este kit no salió in $5 and it viene with. Con... Ya está empezando aquí el chef Hayato a cocinar. Compramos carnita molida de res. Machi sumian chuqueta Y, que 15 minutos, 20 minutos. Por eso, manduro y manduro ya chita ni a pelgu pa. Oh, sí, sound. Ay. En lo que Hayato está preparando la carne, yo voy a picar el tomate y un poquito de cebollita. Ayatito, hizo suerte curioso? Sí, y ya, que chatear es que es divertido, ¿no? Entonces, es que que Ah, no me mata. Me he ponego y Perdón por preocuparlos, chicos. Estamos bien dentro de lo que cabe. Y de hecho, para los que no sepan, Hayato administra el Instagram de Tania y Hayato. Él es el que se encarga de las fotos y todo, y se pone a hacer los jueguitos y él traduce todo con Google Translate, así que se esfuerza mucho en ponerlo en español. Ahora toca agregarle los polvitos. Dice que huele bien picoso. Oh. ¿Arido picante, maybe? Let me smell. No, no, picante. no, no, no, no, no, Saben Saben que huele paprika. paprika. no, no, Maybe. Maybe Maybe Hi I'm going 500 1 Tenemos aquí todos los ingredientes listos Lechuguita, tomate, cebolla, las tortillas, la carnita Y hasta venía una salsita en el kit Así que ahora me voy a poner a armar los taquitos Esta es la primera vez en mi vida que voy a preparar tacos de tortillitas así Qué emoción, supongo okay. que es igual Primero llevan la carnita Oigan, esta carne sí huele muy rico Ok, carnita Siguiente es lechuguita. Ay, se me hace agua la boca. Ay, ah, qué rico. Tomatito. Ay, no, qué bueno está quedando esto. Ay, qué rico. Y cebollita. Ah, que rico. Me extraño a México. Quiero ir a México. Y el último toque es un to de queso okay. Yes. Okay. y queso mm. y a chequiso okay. ah salsa salsa Oh okay. sí wow ¡Qué video salud! ¡Mata! ¡Mata tuya eso? Uno, dos, tres. Mmm! ¿Qué? es de flautazo. ¿Tú tienes mm. mm. nah, mm. No, ¿tú, mm. no, no, mm. mm. no, <tígino? tígino>? ¿Qué pasó? ¿Ustedes quieren comer? ¡Oh, chévere! ¡Uy, qué pegoso, pegoso! ¡Uy, uh. no, no, no, Adiós Gracias por ver. Buen fin de semana. Muy bien, adiós. Adiós. Adiós. adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana no! ¡Hasta mañana no! ¡Nos vemos! <laughs>